la charla de hoy os va a gustar mucho porque es una magnífica unión entre física y, y matemáticas. Entonces el profesor, el profesor es judío, eh, Tempesta, es profesor, de, es profesor titular del departamento de física teórica de la Universidad Complutense e investigador del ICMAT, del Instituto de Ciencias Matemáticas, SITO en el campus de la Autónoma de Madrid. Estudió física en Italia. Y luego fue investigador en la universidad de Montreal, en la escuela normal superior de la universidad de Pisa, en la escuela de estudios avanzados de Trieste y becario Ramón y Cajal matemáticas desde creo que en 2007 ¿no? en Madrid. Eh, hasta recientemente también ha hecho visitas de, de investigación en el Instituto de Newton. De, de, de, de Ciencias Matemáticas de Cambridge, en la Universidad de Leche aquí en Roma y en el Centro de Matemáticas de Oslo como profesor extraordinario adulto, no que es una posición de investigación muy, muy importante Bueno, sus temas de investigación, pues la verdad es que desde teoría de, de números hasta álgebra, eh, geometría algebraica sistemas dinámicos, teoría de, de sistemas complejos y, como me contaba ayer, pues lleva como tres años trabajando en temas relacionados eh, con entropías, entropías generalizadas, que, como sabéis, eh, originalmente el concepto viene de la termodinámica y de la mecánica estadística, ¿no? O sea, física clásica. Y por último, quisiera decir que es editor también del European Physical Journal. Muchas gracias. Sí, ante todo quería expresar mi gratitud al profesor Amigo y al, al Centro de Investigación Operativa para esta invitación. Eh, estoy muy contento de estar aquí y la acogida ha sido muy calurosa. Eh, entonces es un placer de verdad hablar de entropías con vosotros hoy. El, el tema de la charla, efectivamente, es cómo construir una familia de medidas de información entrópicas a partir de la teoría de grupos. Y, y yo, efectivamente, hace algunos años trabajaba en teoría de números, sigo, pero digamos, hoy, esencialmente no hablaré de teoría de números, y eh, utilizaba una teoría, la teoría de los grupos formales, que desde hace algunas décadas, efectivamente, encuentra aplicaciones en teoría de números. Y de repente he visto que la misma estructura algebraica de los grupos formales viene muy bien, en el sentido de que ofrece un lenguaje muy natural para describir la noción de entropía generalizada. Es decir, que la plétora de entropías que existe en la literatura, porque hay muchísimas, se pueden interpretar, clasificar mediante un approach de tipo grupal y al mismo tiempo, mediante esta estructura algebraica, uno puede pensar de crear nuevas entropías adapta, adaptadas a contextos de, de sistemas complejos, por ejemplo. Entonces, vamos efectivamente un poco a entrar en el mérito de la cuestión. Y la pregunta fundamental que mucha gente, obviamente, ya ha considerado es eh, la siguiente o sea, eh, los aspectos eh, fundativos de la noción de, de entropía eh, desde un punto de vista matemático obviamente tenemos muchas pers perspectivas distintas el máximo entro el principal la, eh, la teoría de largas deviaciones que hoy es muy popular eh, análisis de escala, la del turner por ejemplo teoría de fluctuaciones superestadísticas obviamente la teoría de la información eh, tanto clásica como cuántica y eh, también hay una serie de eh, divisiones axiomáticas. En particular, eh, efectivamente, la construcción que os propongo es de tipo axiomático. Y eh, los primeros que, obviamente, entraron eh, en una formulación más eh, matemáticamente eh, como decir, limpia y axiomática fueron eh, grandes eh, nombres de la teoría de información como Shannon e Kinchin. Eh, con más precisión, Shannon y Kinchin demostraron un teorema, dicho mejor, Shannon lo demostró y Kinchin lo, lo afinó, basan, basando teorema, este teorema sobre algunas hipótesis, que hoy se llaman axiomas. Ellos nunca llamaron axiomas estos, que eran las hipótesis de su teorema. ¿Qué teorema? Un teorema de unicidad para la entropía de Boltzmann, o sea, bajo qué condiciones uno llega a la forma funcional de la entropía de Boltzmann. Ahora bien, en el lenguaje más moderno, eso se llama axioma de Shannon-Kinshine, y son precisamente los siguientes. La continuidad, es decir, que la uh, función S que queremos construir, que va a tener un papel de entropía, tiene que ser, obviamente, una función de un juego de probabilidades, y tiene que ser continua respecto a todos sus argumentos. Además, pedimos que se maximice sobre la distribución uniforme, que subí igual a 1 entre W, eh, el principio de máximo, y también tenemos este principio bastante importante, es decir, que si añadimos un evento de probabilidad cero, esto no tiene que cambiar la entropía. O sea, la entropía es, como dije, indiferente al, al, al añadir al código pues, probabilidades una probabilidad nula. Ahora bien, este cuarto axioma, que un poco acuerda casi el quinto postulado de Euclides, o sea que el último axioma, y que por tanto quizás es más negociable en algún sentido respecto a los demás, esa es el axioma de la aditividad. Si, queremos, si tenemos dos subsistemas A y B de un sistema estadístico, la entropía de A unión B se comporta así, la entropía de A más la entropía de B condicionada a a, a, a a, donde aquí A y B se pueden ver como juegos de probabilidades. En particular, la forma más intuitiva, si A y B son estadísticamente independientes, la entropía de unión B es la suma de las dos entropías. Con estas cuatro condiciones, Shannon y Kinchin, en los años 50 57 más precisamente, demostraron un teorema de unicidad para la entropía de Boltzmann. Ahora bien, lo que queremos efectivamente es encontrar algún principio unificador que pueda tener en cuenta y justificar las tantas propiedades de las entropías generalizadas, obviamente la estructura de la junta en termodinámica, la extensividad, estos axiomas y obviamente también eh, que pueda, eh, como decir, ser útil para eh, crear medidas de información útiles en teoría de la información clásica y cuántica en particular la noción de divergencia en teoría geométrica de la información, eh, el problema del entanglement y cómo detectarlo, y así siguiendo. Obviamente, cada approach da, mmm, decir, una visión, tiene una visión distinta y da mmm, la, la posibilidad de eh, aclarar aspectos distintos de la noción de entropía generalizada. Ahora bien, eh, vamos a entrar un poco más en el corazón de la cuestión. E sta chiaro che se vogliamo parlare di entropia, eh, eh, sia qual sia su sua su, no, su nozione, sicuramente... Eh, tenemos que eh, hacer referencia a configuraciones macroscópicas de un sistema dado. Es decir que no tenemos que entrar en la descripción microscópica eh, del sistema porque si no, obviamente, esto eh, no tendría un sentido termodinámico. La termodinámica se refiere obviamente a sistemas macroscópicos. Entonces cualquier medida de información que quiera, que, eh, que, que aspira a ser una entropía, tiene que obviamente, se define en términos de configuraciones macroscópicas. Efectivamente, Mara Gellman eh, dice correctamente que una entropía should be a coarse-grained quantity, es decir, una cantidad, una cantidad definida sobre sistemas macroscópicos. Porque incluso la segunda ley de la termodinámica, sustancialmente, pierde sentido si la eh, consideramos sobre configuraciones microscópicas. Ahora bien, eh, por eso eh, es fundamental eh, decir? el comportamiento de un funcional S que quiere ser una entropía eh, cuando componemos dos subsistemas distintos de un sistema, de un sistema complejo. Eh, ahora, pedimos que precisamente si A y B son dos subsistemas que sustancialmente identificaremos con dos distribuciones de probabilidad, la entropía de A unión B tiene que ser una función de la entropía de A y de la entropía de B ya está o sea, esta fino no puede depender sino de las entropías de los constituyentes y de nada más por ejemplo, el volumen, que sé yo, ¿no? de, de, de dos eh, cuerpos, eh, el volumen de la unión de dos cuerpos será una función del volumen de los dos cuerpos y no de la masa claramente eh, o sea que la condición 1 es algo muy plausible físicamente para que la entropía tenga un sentido uh, claro. Ahora bien, también pedimos que A y B sean distribuciones completamente arbitrarias de probabilidad. Además, A y B son como etiquetas que ponemos sobre el sistema. Entonces, la entropía de unión B tiene que ser igual a la entropía de B unión a porque podemos intercambiar las etiquetas. Y un tercer aspecto también crucial es que nosotros queremos componer sistemas de una forma, como decir, independiente del procedimiento. A, B y son estadísticamente independientes y, obviamente, bajo esta hipótesis, queremos componerlos como, como queremos. Esto, si queréis, aquí, eh, esta propiedad está también relacionada al principio cero de la termodinámica, si queréis. Una última propiedad interesante es la 4. Si tengo un subsistema A y otro subsistema B, que pero está en un estado cierto, es decir, su entropía es cero, entonces la entropía de A unión B es igual a la entropía de A. Es decir, el contenido de orden o desorden del sistema A union B es igual al contenido de orden o desorden del sistema A. B no contribuye porque está en un estado de entropía cero. Y decir que la entropía de Boltzmann, obviamente, satisface a todas estas propiedades con phi de ssb, que es nada más que la suma, ¿no? la ley de aditividad, como hemos visto justo antes. Es decir, que en, el, en una transparencia, Uy, eh, transparencia anterior, eh, control LED, sí. Bueno. Bien, dejando experimentos de este tipo, seguimos mejor adelante ahora, bien, estos axiomas 1, 3 que hemos visto antes es decir, la, bueno, esto quizás lo podemos ver un momento otra vez estos tres axiomas, 1, 2, 3, son, como decir, verdaderamente básicos y en algún sentido no negociables, como me gusta decir porque si los generalizamos, es decir, si relajamos estos axiomas los primeros tres, efectivamente perdemos de vista la noción de entropía. Eh, eh, al mismo tiempo eh, me gusta subrayar que eh, en su famosa en, en su famoso artículo Libre e del 98 eh, subrayan la importancia de la eh, componibilidad del sistema, de la composability, es decir, de cómo una entropía se comporta cuando ponemos, cuando juntamos sistemas distintos. Efectivamente, ellos afirman que la, el aspecto fundamental de la termodinamica clásica es que existe una función aditiva, es decir, la entropía, que eh, tiene una propiedad importante, es decir, que... Eh, si eh, nosotros queremos construir una máquina térmica, es suficiente para construirla, conocer las entropías de los constituyentes y entonces deducimos la entropía de toda la máquina. Es decir, que no hace falta tener una tabla para cada máquina, sino podemos efectivamente eh, simplemente deducir la entropía global a partir de la entropía de los constituyentes. Y este es un aspecto fundamental de, de, de la noción de entropía. Ahora bien, la idea fundamental en este approach grupal es reemplazar la noción de aditividad con esta condición que es más relajada. Es decir, seguimos pudiendo componer sistemas, es decir, que la entropía de unión B sigue siendo una función exclusivamente de la entropía de A y de la entropía de B. Pero en lugar de tener aditividad, que nos obviamente conduce inmediatamente a Boltzmann, ¿no? utilizando el teorema ¿no? de Shannon y Kinchin, eh, pensamos mm, de utilizar aquí una función φ eh, que tenga, obviamente, propiedades adecuadas. Es decir, ¿esta función φ cómo tiene que ser? Tiene que ser simétrica, obviamente, porque eh, hemos dicho A y B son intercambiables. Tiene que ser asociativa, por las razones que hemos visto, de componer tres sistemas de forma eh, arbitraria. Y también tiene esta propiedad que se corresponde al hecho de que cuando eh, juntamos A y B con B que tiene entropía cero, la entropía no cambia. Entonces, phi de x 0 tiene que ser igual a x. Ahora bien, dire, eh, vamos, diremos que una entropía eh, generalizada es eh, estrictamente composable si sí, efectivamente estas propiedades se cumplen para cualquier distribución de probabilidad, es decir, sobre todo el espacio de distribución de probabilidad. Si estas propiedades se cumplen exclusivamente sobre la distribución uniforme, entonces hablaremos de eh, composability en sentido débil, weak composability. Bien, eh, está claro que ahora la pregunta es la siguiente. Si estamos de acuerdo en que estos eh, si estas propiedades que van, a, que van a definir un axioma ¿no? el, el axioma que sustituye el axioma de aditividad son razonables la pregunta fundamental es ¿existen estas funciones Φ que satisfacen a todo esto? o, dicho mejor, ¿existe una teoría que podría proporcionarnos directamente estas funciones? ¿existe un libro en que yo puedo sacarlas ¿no? sin esfuerzo? bueno, la respuesta es afortunadamente afirmativa precisamente eh, vamos a ver que la teoría de los grupos formales es justo la teoría matemática que trata de, con estas funciones. Ahora bien, entonces, antes de llegar, eh, solo una definición más. ¿Qué es una entropía grupal? Una grupo entropy es una función del espacio de probabilidades en R unión que satisface a los primeros tres axiomas de Shannon-Kinchin, y además este axioma que acabo de definir composability. Entonces una función S que tiene todas las propiedades será una entropía global. Una entropía global débil es cuando el cuarto axioma de composability eh, se cumple solo en el sentido débil, es decir, sobre un punto del espacio space de, de propiedades, un punto importante, es decir, la distribución uniforme, pero al fin y al cabo estamos hablando solo de un punto en un punto. Vamos a ver ejemplos típicos de grupo entropis: la entropía de Boltzmann, obviamente, la entropía de Zales y la entropía de Reni. Además, tenemos una plétora efectivamente de weak group entropis: Anel Turner, Kanyadakis, Hagen, Borges Saluditi, Shafi y muchísimas más. Ahora bien, es posible construir nuevas entropias grupales, aparte de estas que, que son obviamente muy bien conocidas desde hace ¿no? 30 años, o incluso weak nuevas entropías débiles. Ahora bien, como os decía, el teoría de los grupos formales ofrece un lenguaje muy natural porque los grupos formales son justo los, decir? los grupos que intervienen en la construcción de la axioma de composability. La noción del grupo formal fue introducida por Bockner en el 46 y este libro es un libro clásico sobre formal groups. Muchos importantes de matemáticos han trabajado en estas cosas, por ejemplo, justo para citar a ganadores de medallas Pils, tenemos a Novikov dan a Jean-Pierre Serra, Faltings, Bárgava eh, y, y varios más. Y efectivamente, esta teoría tiene prominencia eh, en la topología hebraica, la teoría de las curvas elípticas, la teoría de números aritméticas y varias otras eh, ramas de la matemática pura. Entonces, os daré ahora como una rapidísima review de la noción de grupos formales, y vamos a ver de qué se trata concretamente. Entonces supongamos tener, aquí hay, perdón, algo un poco más técnico, pero espero que sea no demasiado aburrido, digamos. Tenemos un anillo conmutativo con identidad y entonces, ¿qué es dicho muy sencillamente? Un, una ley de grupo formal. Una ley de grupo formal conmutativa de dimensión 1 sobre un anillo dado, por ejemplo, los números reales si queréis, es nada más que una serie formal en dos variables que tiene esta forma. Phi de x es igual a x más y más términos de grado más alto y que satisface a estas dos propiedades. En particular el grupo será conmutativo si efectivamente tenemos esta relación. Entonces, un grupo unidimensional es una serie en dos variables. Un grupo n dimensional será una serie en dos n variables, pero esto ya no nos interesa. Ahora viene ¿Por qué formal? Porque eh, aquí tenemos una serie de potencias arbitrarias, en álgebra la gente no está interesada en problemas de convergencia, entonces a priori podría ser una serie divergente, que pero satisface a estas propiedades, ¿vale? Ahora bien, eh, ejemplos, eh, el ejemplo más sencillo es el grupo aditivo, obviamente, de toda la vida. Eh, eh, obviamente aquí tenemos un polinomio, eh, no es una serie formal, ¿no? es obviamente una serie truncada, y eh, claramente no tenemos ningún problema de convergencia. El segundo ejemplo, como decir, tri, eh, eh, eh, el segundo más sencillo, es el grupo multiplicativo, que tiene esta forma, fide xy es igual a x más y más una constante por x por y. Pero tenemos muchos más, por ejemplo, el grupo hiperbólico, que he definido así, que está relacionado a la suma de velocidades de una especial. El grupo de Eulero para integrales elípticos, eso es muy interesante, fue descubierto por Eulero. Cuando sumas dos integrales elípticas, entonces la integral entre 0x entre 0y y es una integral entre 0 y phi de xi. Phi de xi es esta expresión de aquí y φ satisface al, a las propiedades que, que hemos visto. Obviamente hay infinitos más. Entonces, está claro que uno se pregunta si existe una estructura universal, ¿no? ¿Existe un grupo formal universal? Bueno, eh, efectivamente, eh, la escuela francesa, el azar y varios otros matemáticos, han eh, estudiado ya en los años 50 estos, del, del siglo pasado estos problemas, y efectivamente podemos introducir una noción de grupo formal universal. FIDEXI es dado por esta expresión, donde G es una serie como esta, siempre otra vez una serie a priori infinita y divergente que contiene, que depende de, de parámetros, otra vez infinitos parámetros aquí. entonces con esta estructura uno puede construir una, un grupo formal universal, universal ¿en qué sentido? ¿en qué sentido universal? que cualquier otro eh, grupo formal se puede tener como realización de esto, o sea yo elijo una G específica y realizo los grupos anteriores. Por ejemplo, si la que es la identidad, inmediatamente esto es el grupo aditivo, se ve a vista. ¿no? Pero si la que es una cierta exponencial, esto se transforma en el grupo multiplicativo, y así siguiendo. Eh, y además, dado un grupo formal, sea cual sea, siempre puede encontrar una que tal que el grupo se pueda expresar así. O sea que esta es una propiedad muy general. Bien, entonces ahora nos... Eh, acercamos a las entropías. Ante todo, existe una, una entropía asociada a este grupo, digamos. es posible construir una entropía cuya ley de composición sea este grupo universal. Entonces, la, la respuesta es dada eh, aquí, eh, en esta fórmula 11. Es decir, yo puedo introducir una um, estructura, un logaritmo grupal, como, como, este, como lo defino aquí, donde g eh, es una, sustancialmente, esta, esta serie. Ahora bien, obviamente nosotros queremos, dado que al fin y al cabo estamos interesados en aplicaciones concretas, que la g no sea una serie divergente, sino algo convergente al fin y al cabo. Ahora bien, si eh, estos parámetros los elegimos adecuadamente, a infinitas elecciones posibles, sí que esta serie es convergente. Ahora bien, yo calculo que en lugar de t pongo logaritmo de x, que de logaritmo de x, esto es el, eh, la función que llamo logaritmo grupal. Entonces, este objeto, efectivamente, está directamente asociado a la estructura universal del azar, dado que la g de t de aquí es, obviamente, nada más que la g de, eh, la g de antes. Obviamente, si añadimos la condición de, de convergencia, bueno, restringimos el set de elecciones posibles, pero igual tenemos una clase muy amplia. Ahora bien, eh, esta, esta entropía, eh, llamado Universal Group Entropy, eh, que significa entropía del grupo universal, no la entropía decir, más universal posible, porque esta noción no existe. O sea que esta es importante. O sea, la entropía asociada al grupo universal pero hay otras, otros objetos que no están en esta clase como, como vamos a ver ante todo una cosa importante esta clase tiene una restricción es de tipo traceform form de forma traza es la suma de W copias ¿no? de la misma función es como decir una suma de eh, F de P sub i donde F es en este caso esta función entonces estamos ante todo postulando una forma funcional específica que es esta la forma traza Ahora bien, eh, obviamente hay muchos eh, trabajos relacionados a, eh, digamos, a estas estructuras. Anteriormente, incluso Colmogorfo y Nagumo pensaron en eh, poner uh, funciones arbitrarias. Esta, si querés, es como una función arbitraria, al fin y al cabo. Eh, eh, hay también los trabajos de Saliclú, eh, Domingo Morales y otros, en 93. Thomas Biro, y otros autores más que han considerado, digamos, estructuras que son ¿no? relacionadas a esta. Esta, incluso, es un poco más concreta porque aquí estamos ¿no? considerando p sub por una eh, función que tiene una forma específica. Ahora bien, eh, vamos a ver, efectivamente, si por ejemplo imponemos esta condición, la 12, esta condición es suficiente para asegurar que esta serie anterior, la serie anterior sea absolutamente uniformemente convergente o sea que, por ejemplo, ya esta elección es suficiente para tener una, un objeto que se pueda utilizar y, y sustancialmente, a pesar de ser restrictiva, casi todas las entropías conocidas en la literatura de tipo tres formas satisfacen a esta, a esta condición o sea que como decir, es suficientemente general, a pesar de ser restrictiva. Eh, obviamente uno dice, ¿dónde están por ejemplo, los parámetros, por ejemplo, el parámetro Q de la entropía de Salles? ¿no? ¿Dónde se está escondido? Estos A sub K se pueden pensar como funciones de uno o más parámetros. Si todos los A sub K dependen de un parámetro Q, esto sería el caso de la entropía de Salles. Pero también podemos poner aquí infinitos más parámetros. Ahora, eh, esta entropía, ante todo, es weakly-composable, porque de forma esto es un punto crucial que veremos. Es decir, que es interesante, pero no es del todo satisfactoria, porque es eh, componible solo en sentido débil. Y eh, la ley de composición, pero sobre la distribución uniforme, es justo la que, que os he comentado. Esta entropía satisface los primeros tres axiomas de Shannon-Kinshyn, el cuarto, es de decomposabilidad solo en sentido débil, ¿no dice? es extensiva, es decir, que eh, puedo eh, observar que existe siempre un, un régimen W de n en que eh, la entropía se comporta proporcionalmente a n para n grande, ¿vale? o sea, que sea cual sea la ley de crecimiento WN del número de microestados como función del número de partículas del sistema, yo encuentro siempre un representante de esta clase que es extensivo. Ahora bien... Eh, eh, y viceversa, si yo tengo una ley de eh, crecimiento de espacio de fase o occupation law o phase-space -phase growth rate, hay tantos nombres para la misma función asignada, yo puedo construir otro, inmediatamente una entropía de esta clase que sea extensiva en este régimen. Ahora bien, todo esto está muy bien, salvo el problema que, como os comentaba, la propiedad eh, esta de eh, composability está eh, satisfecha solo en un sentido débil, lo que no es satisfactorio. Pero bueno, antes de resolver este problema, vamos a ver cómo algunas de las entropías más famosas entran en este contexto. La entropía de Boltzmann, obviamente, obtenida gracias a esta elección, G de T igual a T. Y este es un caso, en realidad, eh, strongly composable, es decir, que la entropía anterior, eh, universal eh, del grupo universal es at least, al menos, weakly composed, en algunos casos es también componible en sentido fuerte. Por ejemplo, en esto, si G de T es igual a T, donde G es la función que ha aparecido aquí eh, tantas veces, si A, eh, por todas partes, o sea, si G de T es la identidad, todo colapsa en Boltzmann, eh, en particular la ley de composición es la aditiva, y el grupo formal asociado es efectivamente, G de G es nada más que el grupo aditivo. Vale, eh, la entropía de Zallis también está perfectamente metida en esta casuística, eh, tiene esta forma general donde ahora la función K de T es este exponencial, que obviamente está relacionado al logaritmo grupal a la Zallis, que en su libro, en todos sus artículos está escrito en esta forma. En particular se ve inmediatamente que cuando Q tiende a 1, la che de T tiende obviamente a la identidad y recuperamos Boltzmann. Y la ley de composición de la entropía de Salis, que es esta, también efectivamente es nada más que una realización del grupo formal multiplicativo. Efectivamente todo empezó cuando me di cuenta que la ley de composición de Salis es nada más que el grupo formal multiplicativo. Entonces estaba claro que si hay dos casos, la entropía de Boltzmann, grupo aditivo, la entropía de Salis, grupo multiplicativo, habrá infinitos más, posible, presumiblemente. Bien, la entropía de Cañedakis, también bastante eh, popular, ¿no? tiene esta forma, y la G asociada es esta, y eh, el, grupo, el, el logaritmo grupal tiene eh, esta pinta. Y ahora podemos observar, bueno, que eh, es un aspecto un poco secundario, quizás, la entropía en cuestión tiene también una expansión en logaritmos de logaritmos de este tipo. Ahora bien, eh, también, ahora, la entropía de Salis sería un primer ejemplo de eh, falta de composability en general. Esta es weakly composable, mientras que la entropía de Salis es composable en el sentido eh, fuerte. Ahora bien, si sí, efectivamente simplemente estamos, estamos en la distribución uniforme, entonces sí que tenemos composability y la ley de composición eh, es esta como ha subrayado Cañela hace, hace tiempo, pero esta vale estrictamente solo cuando trabajamos en la distribución uniforme. Bueno, la entropía de Anel Turner, bastante eh, popular, tiene esta expresión donde 6D son dos parámetros. Bueno, con un poco de, um, como decir, de, de trabajo matemático, se puede observar que, eh, voy directamente al, al resultado, que esta entropía, bueno, utilizando algunas entidades que uno puede construirse fácilmente, eh, por lo menos cuando D es un número natural, utilizando por ejemplo esta fórmula, la entropía eh, de Anel turno se puede escribir así, y en, bueno, estas son algunas particular realizaciones cuando D efectivamente es un número natural, esta es S1 1 S1 2, así que al fin y al cabo, la entropía de Netuner se corresponde a una elección polinomial para esta función que Es decir, que cuando Kdt es un polinomio, por ejemplo este polinomio o este otro, entonces obtenemos la entropía de Netuner. Y efectivamente en ambos casos la condición de que os hablaba está, eh, se cumple perfectamente. Es decir, que estos numerillos son tales que a su k es mayor que k más 1 a k más 1 y esto hace que efectivamente la entropía universal tenga asociadas series convergentes, como os había comentado. Bien, vamos ahora a revisar este problema de la composability. Como os decía, tenemos dos ejemplos que son eh, sustancialmente Boltzmann y Zallis eh, en el caso de entropías de forma traza. Y otro caso de la entropía de Reni que no es de forma traza. Eh, porque, eh, os acuerdo, bueno, lo puedo escribir en un momento. Bueno, forma traza significa sustancialmente esto, estamos diciendo. Tenemos ¿no? eh, W copias de una cierta función dada. Esta es una entropía de forma traza. Esta es como función, digamos, de un juego de probabilidades. Y obviamente Boltzmann es de este tipo y Zalys también. Una de forma no traza es... La entropía de Reni, que es el logaritmo de una suma. Entonces, aquí tengo la suma de, de logaritmos. Si queréis, aquí el logaritmo de una suma. Este es Reni. Ahora bien, en la clase transform, solo dos entropías, Boltzmann y Sallis, eran conocidas como entropías composable. En realidad, esto es un fenómeno más general, porque eh, existe un teorema, publicado en eh, John Statistical Mechanics, que nos dice que en esta clase transformo solo estas dos entropías, en realidad, Sales se generaliza Boltzmann, si queréis, porque Boltzmann es un límite ¿no? cuando Q tiende a uno de Sales, son estrictamente componibles. Entonces, toda la pletora de entropías a partir de los 109 años en que fue introducida la entropía de Sales, son solo weakly composable, lo que mm, no es, mm, como decir? Eh, completamente eh, eh, de deseable uno preferiría tener la propiedad de la eh, componibilidad, de saber componer sistemas en todas las situaciones no solo sobre la distribución uniforme ¿no? yo quería, como dicen Libre e Ingvason, poder construir máquina, máquinas térmicas en, eh, digamos, eh, a partir de cualquier eh, situación, es decir en todo el espacio de probabilidades y no solo en un punto la distribución uniforme entonces, uno se pregunta si hay una way out, ¿no? una vía de salida a este problema. Bueno, la respuesta es que efectivamente existe una clase muy amplia de entropías non-transform, no, o sea, de, la, de esta forma en que la, la, el prototipo es la entropía de Reni, que sí son efectivamente eh, strictly composable y que otra vez, obviamente, viene de la teoría de grupos formales. Entonces, eh, esta clase, bueno, le he dado el nombre de Z entropías y el, digamos, un representante es esto, donde aquí tenemos un logaritmo grupal, es decir, un logaritmo generalizado, no el logaritmo estándar. Y entonces, lo que pasa es que, si yo tengo una ley de grupo, siempre existe una entropía de esta clase asociada a esta ley de grupo, y viceversa, y estas entropías sí si son de tipo Strictly Composable. Eh, bueno, podemos demostrar varios teoremas, Disculparme sobre, sobre esta clase. Por ejemplo, bueno, cuando Phi de es el grupo aditivo, obviamente tenemos la entropía de Reini, como os había comentado. Si tenemos el grupo formal multiplicativo, ¿qué le corresponde a esta clase? En esta clase le corresponde una entropía que es esta, que tiene efectivamente esa composición. ¿no? y que en realidad también está reconocida como la entropía de Sharma y Mittal. Fue descubierta antes que la entropía de Zalis y tiene como límite Zalis, en realidad. Entonces es bastante interesante. Ahora bien, esto, este bicho es, es, es nuevo en algún sentido y la cosa sorprendente es que, que analiza tanto las entropías de Bolsonaro como la de Zalis, Rein, Sharma Mittal, Cagnadaki, Sabe, etc simplemente modificando los parámetros, o sea, considerando varios límites a partir de esta estructura, que pero es strictly composable, uno puede recuperar Boltzmann, Reni y Zallis, eh, que efectivamente se llama Mittal, pero también puede obtener versiones componibles de entropías como la de Canedakis, que no lo era como hemos visto. Eh, ok Una cosa interesante, sin entrar en demasiados detalles, es que el grupo formal asociado a esta entropía eh, es muy bonito, es el grupo formal de Abel, del mismísimo nils Abel que efectivamente en su primer artículo eh, para resolver una ecuación que hoy es llamada la ecuación de Abel, introduce el exponencial de Abel que es este objeto si utilizamos la exponencial de Abel como la función g de t que está por todas partes de la teoría generamos tanto la entropía esta ZAB como eh, el grupo formal de Abel, efectivamente, que me parece haber indicado aquí, sí, el grupo formal de Abel, que es francamente muy complicado, pero ha sido estudiado en topología algebraica en muchos contextos. Este coeficiente beta-n tiene una expresión muy, muy compleja, pero sorprendentemente este grupo de Abel es el grupo relacionado a esta entropía que tiene como límites, muchas entropías eh, bien conocidas. Y efectivamente, si a, por ejemplo, es igual a menos b, ya, menos b lo llamamos k, obtenemos este objeto que es el análogo z, el análogo strictly composable de la entropía de Cagnetacis. Y la ley de composición efectivamente es la ley de que pero ahora vale en todo el espacio de probabilidades. Bien, ahora... Eh, una, vamos a entrar ahora en otro aspecto, la noción de clases de eh, universalidad. Vamos a ver, ¿qué estamos diciendo no? hasta ahora? ¿Qué hemos visto? Que, sustancialmente, tenemos eh, la teoría de los grupos formales, que viene de contextos de matemática pura, y... Eh, a cada grupo formal, sustancialmente, eh, le asociamos una entropía generalizada. Esta entropía generalizada tiene algunas propiedades, es decir, es una grupa entropy, precisamente satisface los primeros tres axiomas de Shannon-Kinchin, como hemos dicho, y además eh, tiene esta propiedad de composability. Ahora bien, eh, quizás me gustaría añadir un, una palabra más sobre la composabilidad. ¿Por qué es importante? No? ¿Por qué la, que la entropía de A unión B dependa solo de la entropía de A? Y solo la entropía de B es importante. Es una cuestión, entre todo de plausibilidad, porque una observable física eh, debería depender solo ¿no? del observable misma, digamos. O sea, la entropía depende sólo de la entropía. Como decía, no, no tiene sentido que el observable física, incluso tipo la masa, dependa eh, en el proceso de composición, no sólo de la masa de los constituyentes, sino de otras propiedades. Ahora bien, si no tenemos Composability, efectivamente, las entropías que son weekly-composable tienen este defecto. Es decir, que la entropía de A unión B depende de la entropía de A, de la entropía de B y, concretamente, del juego de probabilidades en que estamos trabajando. Pero significa entrar en la descripción microscópica del sistema, como decía, que va en contra de la noción misma de entropía, que tiene que ser como una propiedad macroscópica. La entropía de A, o sea, de un sistema, A es como si fuera una variable colectiva, ¿no? Y digo la entropía de A, no digo la entropía de P1, P2, Pw Sí, al fin y al cabo, doy un juego de probabilidades, pero lo, cuando hago termodinámica, yo hablo de entropía de una mesa, de, ¿no? de, de un libro sobre una mesa, de, compongo dos sistemas independientes, no, no entro en el, en el estado microscópico para hacer predicciones termodinámicas. Ok, una propiedad fundamental, pero, que ahora vamos a discutir, es la siguiente. ¿Cómo crece el número de grados de libertad del sistema aumentando n el número de partículas? Es decir, yo tengo la función W que a priori me describe efectivamente cuántos grados de libertad gano al aumentar de, de, de las partículas que tengo. Un sistema ergotico típicamente tiene un crecimiento exponencial, o sea, n o exponencial de n que... Esencialmente, cualitativamente ¿no? la misma cosa. Entonces añado una partícula y añado, eh, gano exponencialmente grados de libertad. Ahora bien, eh, cuando yo tengo una medida de información eh, sobre un sistema, yo quiero que haga por lo menos una cosa, que es al fin y al cabo uno de los axiomas anteriormente vistos. Está relacionado a la sancionación de Shonokin-Schin. Yo quiero que en, el, en la condición, digamos, en el estado más desordenado posible ¿no? de mi, mi sistema, es decir, cuando la distribución de probabilidad es la uniforme, entonces yo tengo, como decir, el máximo desorden, si queréis, ¿no? el mínimo conocimiento de, posible del, del sistema, entonces en la condición de máximo desorden, yo quiero que el funcional información que estoy utilizando eh, sea una función lineal del número de partículas. Añadiendo, una, añadiendo partículas, el desorden, digamos, aumenta proporcionalmente al número de partículas, porque esto ha estado máximamente desordenado. ¿no? Entonces yo quiero que esto se cumpla. Ahora bien, esta es nada más que la extensividad clásica de la de la termodinámica, revisada desde un punto de vista de la teoría de, de la información. Es decir, eh, yo quiero que se cumpla que el límite cuando n tiende a infinito de, del cociente entre la entropía como función de n y el número de partículas sea una constante. En términos de que esta constante podría depender de, de otras grandes cantidades de termodinámicas, pero seguramente esta constante obviamente no depende de n. Es decir, la entropía es lineal como función del número de partículas, en el estado máximamente desordenado. ¿eh? Esto es crucial, estamos aquí en la distribución uniforme. Y esta es la noción de extensividad que vamos a pedir. Ahora bien, supongamos que un sistema sea ergódico, es decir, que tenga un crecimiento del espacio de fases de tipo exponencial de n. Ahora, está clarísimo que la entropía de Boltzmann funciona muy bien, es decir, es extensiva sobre los sistemas ergódicos, como sabemos desde la época, efectivamente de Boltzmann-Gibbs, digamos, del comienzo de la termodinámica pero si tenemos una ley del crecimiento del número de grado de libertad que no es exponencial de n sino W aquí hay una W escondida por todas partes ¿no? bueno, bueno, si W como función de n si W como función de n por ejemplo, es una ley de potencia ¿no? o, qué sé yo, W es n factorial, que obviamente algo muy distinto, está claro que es esperable que la entropía de Boltzmann falle, o sea, no sea extensiva, o sea, que este límite no se cumpla, ¿no? que no se cumpla esta condición límite. Efectivamente, es así. Entonces, yo puedo pensar de, en algún sentido de dividir el universo en clases de universalidad, es decir, eh, poner en la misma clase de universalidad los sistemas que tienen la misma ley, WDN, de crecimiento del espacio de fases. Y si quiero hacer teoría de la información, eh, entonces quiero estudiar eh, sus propiedades desde un punto de vista de teoría de la información, eh, me pregunto cuál es eh, ¿no? el funcional de información entrópico que sea más adecuado. Yo diría que el más adecuado es un funcional que sea extensivo en la clase específica, es decir, que en el caso de, orden, de desorden máximo eh, sea lineal en el número de partículas del sistema mismo. Entonces, preservar la extensividad, dicho de otra forma. Ahora bien, si queremos preservar la extensividad, entonces está claro que eh, tenemos que cambiar entropía. Una, un aspecto importante, aquí no estamos hablando de termodinámica, ¿vale? o sea que en realidad eh, el interés de, de esta teoría, ante todo, es de tipo, teoría de la información, teoría geométrica de la información. Que estas entropías tengan un sentido termodinámico, francamente no lo sé, no es un problema en que quiero entrar, ¿vale? O sea, si existe una temperatura asociada, esto es algo que, eh, digamos, está fuera de mi interés en este momento, y posiblemente también en el futuro. Simplemente me interesa del aspecto de la información. Entonces tenemos, supongo que tenemos sistemas complejos, ¿vale? que tienen un crecimiento del espacio de fases, que puede ser, por ejemplo, exponencial, como hemos dicho, o sub es decir, que tenemos una ley que crece menos rápidamente, como ¿no? dicen los pillos, que es una exponencial, tipo la ley de potencia, o el caso super tipo n factorial, o cosas de este tipo, en que obviamente tenemos un crecimiento muy rápido del espacio de fases. Ahora bien, eh, el punto crucial es que efectivamente existe un teorema que nos dice que dado eh, un crecimiento WN del espacio de fases arbitrario, importante que sea una función por lo menos monótona creciente y poco más, poco, poco más propiedad de regularidad, entonces existe un representante de esta clase Z, que sí, es extensivo. Entonces, este objeto satisfa se satisface los primeros tres axiomas de Shannon-Kinching, es composable en todo el espacio de, de, de probabilidades, y además es extensivo justo donde eh, me importa. Es decir, yo puedo encontrar una G que es nada más que esta, o sea, me dais la W esta es su inversa w, eh, entonces yo construyo la G tal que esta entropía es extensiva en realidad también la puedo enchufar en la entropía transform, digamos, o sea puedo realizar tanto la entropía non transform extensiva como la entropía transform extensiva simplemente os comentaba que el caso transform tiene el problema de la componibilidad débil que en mi opinión es un, efectivamente un defecto de la clase misma en, eh, si queremos una aplicación, bueno, en este artículo bastante reciente hemos visto como un, un ejemplo de un, un sistema magnético que llamamos Magnetic Coin Model o Pairing Model, en que eh, per, por efecto del campo magnético uno tiene sustancialmente un crecimiento del espacio de fases que es de tipo superexponencial. Yo añado a mi eh, a mi sistema una partícula más y gano un número de grado de libertad que van según esta ley. Es decir, esto es un ejemplo concreto en que yo tengo un crecimiento del espacio de fases que es superexponencial. Eh, eh, junto al profesor Jensen del de Imperial College estamos efectivamente estudiando este tipo de eh, problemas. Entonces existe una respuesta digamos, de, um, al problema de tipo general, la respuesta efectivamente es afirmativa. Yo puedo siempre construir una entropía que sea extensiva, que tenga propiedades buenas sobre una dada clase de universalidad y que pero obviamente si la aplico a otra clase de universalidad pierde, ¿no? carece de, de sentido. Es decir, universal significa no tanto que existe un objeto que vale en todas las circunstancias, sino que yo tengo una infinidad de objetos, cada uno valido en una circunstancia específica. Eh, okay. En particular, la entropía eh, que es extensiva sobre esta clase, sustancialmente esta clase, es decir, que satisface uh, esta condición de límite, es este objeto bastante particular, donde L es la función de Lambert y, si queréis, bueno, se parece también en parte ¿no? a la entropía de Rennie, tiene algo de, de Rennie dentro, y este objeto, efectivamente, se a todos los axiomas y se comporta bien, tiene un principio de máximo y, en particular, es compuesta por el entorno del espacio de fases, de fases, y es extensiva esta cantidad efectivamente en este régimen específico. Es decir, una entropía construida a medida ¿no? para lo que necesitamos, sustancialmente. Eh, ok, ahora un último aspecto que, dado que no tenemos mucho tiempo, que quería comentaros es la relación con la teoría geométrica de la información bueno, aquí tenemos un, un, un resumen de medio camino, estamos casi terminando que es el siguiente, entonces lo que hasta ahora hemos visto es que dada una ley de grupo yo puedo asociar una entropía y viceversa, ¿no? hay como una correspondencia entre la teoría del grupo formal y las entropías generalizadas, sustancialmente cada ley de grupo formal, como nos dice Lazar, se puede escribir bajo ciertas hipótesis de esta forma. Entonces, la GDT eh, se puede pensar como una serie formal, pero esta serie formal va a converger si utilizamos, ¿no? si elegimos bien los coeficientes. Y a cada elección de estos coeficientes se corresponde una entropía o de tipo transform o de tipo non-transform, ¿vale? dependiendo de, de nuestros intereses. Entonces, esta es la clase más tradicional, esta es la clase novedosa, que tiene alguna propiedad adicional, en particular esta de la composabilidad. Esto dicho en dos palabras. ¿no? Entonces, cualquier entropía, digamos, en el mercado, sustancialmente se puede producir eligiendo aquí los A sub K y, y enchufando allá. Vale, eh, en lo que se refiere a la geometría, eh, bueno, me gustaría simplemente observar que, ante todo, la teoría de la información, las entropías y la geometría han sido estudiadas en tantos aspectos. ¿no? A partir de, de esos artículos de verdad, pionerísticos, el trabajo fundamental de Kolmogorov y Nagumo, de los años 30, hemos visto también la contribución de Shano, de Shannon, de, de james el principio de Máximo, y además eh, es importante, eh, bueno, seguramente acordarnos de Kullback que ha introducido la noción de divergencia, como veremos en teoría de la información, que es como una, entre comillas, una, una especie de distancia, una pseudo distancia, en una, una variedad diferenciable que es un espacio de probabilidades. Entonces yo puedo introducir distancias en una geometría rimaniana asociada a un espacio de probabilidades. Eh, el libro de Amari, Information Geometry in its Applications, es, seguramente, un libro que os si una primera lectura sobre estos argumentos de teoría geométrica de la información. Mm -hmm. y, obviamente, también hay la perspectiva de la Mandelbrot del que es muy interesante. Entonces, vamos a ver un poco más concretamente. Eh, la idea de la teoría de la geometría de información es estudiar la geometría de variedades estadísticas. Yo asocio a un sistema complejo, eh, cuando soy capaz, asocio una variedad estadística y eh, hago geometría diferencial sobre esta variedad y deduzco propiedades del sistema complejo. Una cosa muy interesante es que eh, muy recientemente, esto es un campo que está floreciendo ¿no? en particular en los últimos cinco años, problema de inferencia, se pueden tratar con esta visión geométrica. Machine learning, series temporales, tomografía cuántica, eh, obviamente medidas de información cuántica, entanglement, y así. Entonces, ¿qué, qué pintan las entropías no? Digamos, en, todo, en todo esto? Bueno, si yo tengo una familia de distribución de probabilidad, yo puedo entonces construir un modelo estadístico. Existe una métrica eh, famosa sobre... Eh, esta variedad es que es la métrica de Fischer que tiene esta expresión. Aquí estamos en el continuo. Ahora bien, se puede observar que este conjunto con esta métrica es una variedad Riemanniana de, de toda la vida. Bien, eh, ¿qué es una divergencia? No? Estamos diciendo que existe esta noción de pseudodistancia. Es una aplicación que, dadas dos distribuciones de probabilidades P y Q, e è maggiore o uguale a 0 e si annula sì, solo se si P è uguale a Q e è, è anche definita positiva. Questa è una divergenza. Ora, viene la cosa interessante è che se io un entropia un'entropia di forma traccia, per esempio, puoi associare a questa che è ovviamente reminiscente no? della entropia di Boltzmann e che si chiama entropia relativa. Io puoi associarla direttamente a una divergenza. Questa è la divergenza di Kurzweil-Leibler famosa, esiste. Io empiezo con la entropia di Boltzmann construyo este cociente y obtengo la divergencia de Kudbach-Leibler. También, a partir de la entropía de io yo puedo asociar una divergencia la divergencia de Renyi también muy bien utilizada, muy bien conocida. Hay muchísimas más, la clase de Bregman, de Bregman la divergencia alfa, beta, gamma y así siguiendo. Efectivamente, sí, sí, sí, absolutamente. Hay también una divergencia que viene de la entropía de Salles. E, entonces, uno dice que podría ser la misma cosa con las grupén entropis. entonces ya tenemos una familia infinita de entropías con esta estructura de grupos formales sociales podemos también relacionarlas a métricas rimanianas y construir variedades rimanianas para cada una de las entropías que, ¿no? que, que, que hemos visto precisamente sería una geometría dual y flat, como que no quiero entrar en muchos detalles, simplemente la idea es que tengo una entropía generalizada, construyo una divergencia y construyo entonces una geometría rimaniana asociada. Si tengo la entropía que es fácil de construir la divergencia, como hemos visto en el caso de del curva-cleve del Entonces, si obtengo la divergencia, construyo la media rimaniana utilizando esta fórmula, muy sencilla, derivada a de segundas, porque este objeto es definido positivo, por definición, y también puedo realizar una conexión fin calculando derivadas terceras. ¿vale? Y así me construyo una geometría eh, rimaniana. Bueno, eh, sí, en este artículo que eh, va a aparecer eh, dentro de creo, algunas semanas, y en este también bueno, que está en, en fase de redacción, efectivamente hemos visto que a cada representante de la clase de grupo de se puede corresponder una divergencia multiparamétrica que eh, obviamente es eh, eh, asociada a un grupo formal, porque todas esas entropías son asociadas a grupo formal. Y obviamente podemos tanto considerar el caso clásico como, una su, su, como su versión cuántica. Entonces se trata de divergencias de tipo group theoretical, ¿no? que viene del de grupos y que entonces atribuye al espacio de probabilidades una geometría rimaniana, porque efectivamente esas probabilidades siguen siendo válidas. En este artículo también hemos discutido la relación, ¿no? digo, un poco a en pasar, entre una clase de entropías que son conocidas como entropías de Salicru y Morales o H-Fi-Entropis con toda esta construcción en cualquier caso, bueno, podemos discutir privadamente es decir que, eh, digamos, se puede interpretar también esta clase de entropías en relación a las entropías grupales y construir también divergencias y estructuras rimanianas ok, eh, esto un ejemplo específico a partir de esta divergencia, a partir de la entropía ZAB que hemos visto antes uno construye esta divergencia por ejemplo, y esta divergencia tiene como casos particulares la divergencia de Kuban-Leibler, la divergencia de Reni y muchas más ¿vale? es decir que al fin y al cabo podemos construir ejemplos concretos bueno, para terminar creo que ya no, sustancialmente es la hora de terminar bueno, simplemente para hacer un pequeño resumen Quería deciros que si tenemos primero tres axiomas de shannon kinchin y añadimos y generalizamos digamos, el axioma de aditividad con otro, que es este de composability, entonces alargamos obviamente la clase de entropías posibles que pasan de una sola, la entropía de Boltzmann, en base al teorema de obesidad, a infinitas más. Es decir, relacamos ¿no? uno de los... Eh, una de las hipótesis de un teorema y obviamente tenemos una familia más amplia de, de, de objetos entonces eh, esto axioma nos permite de construir efectivamente de, de, de asociar así que veis, a, a una ley de grupo formal una entropía y viceversa entonces hemos visto que esta noción de, de, de grupo formal es importante porque eh, nos proporciona un lenguaje muy sencillo en que eh, uno puede formular mucho aspectos de la teoría de, los, de las entropías generalizadas y en particular yo puedo sacar teoremas ¿no? de la teoría del grupo formales y darles una interpretación en teoría de la información por ejemplo hay un teorema muy interesante, eh, lo digo muy rápidamente que eh, nos dice que cualquier grupo eh, formal unidimensional se puede eh, linealizados y se puede mappare en el grupo aditivo ¿vale? por ejemplo el grupo formal multi multiplicativo se puede transformar en el grupo aditivo con una cierta, eh, un cierto isomorfismo ¿Vale? esto es justo el isomorfismo que transforma la entropía de Sallis que tiene asociado el grupo multiplicativo en la entropía eh, de Reni, que tiene asociado el grupo formal aditivo es decir que los teoremas de del de teorema del grupo formal son útiles también para ver relaciones entre entropías. Que hubiese un isomorfismo entre Sales y Reyn es algo bien conocido, pero se puede reinterpretar, digamos, también en esta visión. Y muchísimas más eh, relaciones y teoremas que están en esta teoría puramente de topología algebraica se pueden ¿no? leer ¿no? desde un punto de vista de la teoría de la información. Entonces tenemos dos clases de entropías grupales. Una, una clase que es la clase de las entropías débiles, en algún sentido, que se corresponde a esta entropía asociada al grupo formal universal, que es eh, de tipo transform, y la otra clase, de tipo non-transform, que es la clase Z, en que eh, estos bichos son strictly composable, etc. Bien, eh, Todas esas entropías pueden ser extensivas sobre específicas clases de universalidad. Es decir, que si yo asigno una función W, ¿no? el crecimiento del de número de, grado de libertad en función del número de partículas, entonces eh, puedo asociar a cada función W una entropía que es extensiva y que es, entonces, como decir, preparada ad hoc, ¿no? específica para el problema que me interesa. Y para terminar, hemos visto también que uno puede a, a estas entropías asociar divergencias, en teoría de la información, ¿no? que también tienen su sentido en el mundo cuántico. No he dicho nada de esto porque no tenemos tiempo, pero efectivamente en, en cadenas de espines, por ejemplo, se ve como estas entropías generalizadas son muy útiles para detectar el, el entanglement cuántico. Eh, no solo la entropía de Reni que se usa muchísimo hoy para eh, sino también estas entropías grupales se pueden utilizar porque tienen múltiples parámetros y eh, entonces dan a veces previsiones mejores que incluso la entropía de Reni en algunos casos específicos, por ejemplo el modelo de Lipkin, Meshkov y Glick. Eh, ya eh, tenemos ejemplos de este, eh, de este fenómeno. Bueno, creo que eh, ya está. Esta casi me la salto, simplemente quiero decir que los grupos formales están asociados también a la teoría de números. Eh, era mi punto de partida, pero bueno. Y ahora también, como decía, podemos pensar en un grupo formal también como una ley de composición para entropías. Eh, es, bueno, no quiero comentar más. Aquí tenemos algunas referencias recientes sobre grupos formales y entropías. Aquí tenemos otro de ese artículo. Bueno, algunos son más matemáticos como esto porque es más relacionado a la teoría de números otros son más físicos y creo que no me queda que verdad, agradeceros por vuestra atención muchas gracias Bueno, muchas gracias por la interesante charla, la verdad es que es un, ha sido un magnífico ejemplo de cómo física y matemáticas pueden ir de la mano abrimos el turno de palabras ya, te pregunto dicho. <risa> en la diapositiva donde se hablaba de la divergencia de curva, uh -huh. hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que en principio tiene que ser definida positiva, sí. pero aparece el logaritmo de P sub i partido por Q sub i uh -huh. si Q sub i es cero que algo totalmente. No, normal. no, aquí tenemos. No es que... ni definida y positiva. No, no, obviamente, sí, sí, hay que quitar el valor cero. está un definida. caso totalmente normal, ¿no? De dos distribuciones, digamos que sí, solo sí. Te vale para un caso. Eh, sí, sí, el caso. No tenemos ceros, sí. la distribución son. Es en toda la teoría geométrica de la información. Eh, las PSUBI y sub son siempre estrictamente positivas, sí, no lo he escrito, porque pero si esa, no... esa limitación existe alguna manera de salvarla o una cosa eh, que... Es intrínseca la teoría, me temo que... Un oscuro, es secre así. Un oscuro secreto, <risa> <risa> <risa> siempre pensado... Sí, sí, sí, sí, sí. No, es verdad, no, no, no he entrado en el aspecto técnico, pero sí, sí. Uh -huh. si no, no, no tendría sentido la... Una cosa, eh, aprovechando que Sergio ha preguntado sobre eh, Kullback-KL-distancia eh, eh, uh -huh, uh -huh. es una pseudo-distancia, no es uh -huh. simétrica entonces uh -huh. cuando se aplica a, a la de información eh, a la geometría ¿no? uh -huh, uh -huh. Geométrica, ¿se simetriza o se utiliza tal cual? Se puede también simetrizar, a veces se utiliza tal cual, incluso la simetría puede ser útil en algunas circunstancias o sea que en, en algunas aplicaciones se utiliza tal cual, en otras se prefiere simetrizarla digamos. O sea que ignorar que no es, no es simétrica la distancia. Uh -huh. O sea, yo tenía aquí a punto... ah, más preguntas, perdón. Me llamo otra la... cosa. Yo tenía que sí. de curiosidad, porque es lo que es psicólogos de Japón. ¿Existen estudios de entropía sobre objetos fractales, por ejemplo, un ejemplo, el de Marusha-Pil, que hubiéramos lo ¿no? como están caracterizadas por la dimensión si sí. se pueden caracterizar por la entropía Sí, sí, hay algo efectivamente también dimensiones fractales están directamente relacionadas al parámetro alfa de la entropía de Reni, eh, cosa bastante interesante se puede ver que se, se utiliza para definir dimensiones fractales quizá efectivamente una, una cosa que me gustaría ver si entropías generalizadas multiparamétricas también pueden ser utilizadas en multifractales por ejemplo no sé. pero si, sí, esto ya se hace ¿hay alguna definición de entropía que se escape de esta estructura general? que se escape de esta estructura general, es decir la verdad que no sabría de Creo que no, ¿eh? O sea, que, que, está, que está... Depende, depende mucho, obviamente, en realidad depende mucho de la noción de entropía, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es una entropía? Eh, todo esta ya, es cuestión de semántica, ¿no? Digamos. Para mí, una entropía, como he escrito antes, es una función definida en el espacio de probabilidades, eh, en plus 0 unión cero, que satisface a estos tres axiomas, de Shannon Kinchin ¿no? y, eh, eh, y tiene o el caso débil o el caso fuerte digamos que las que conozco están esencialmente allá, pero eh, si yo cambio esta definición, obviamente si relajo algo de esto, obviamente salgo fuera de la clase No, no cumpliendo, cumpliendo, eso se da igual Bueno, entonces es una, ¿sí? una por, por me ¿Entra aquí entonces. Sí, es, entonces? Si cumple Shannon Kinchin, entonces Sí. Pero yo, yo tengo bien. una que creo que no cae ahí. Vale, lo tenemos. ¿no? No <risa> <risa> Depende entonces, de la definición, digamos, yo creo que, sí, como... Los tres axiomas y con posibilidad. ¿no? Sí, creo que sean muy importantes esos tres axiomas y para mí también es necesario, pero no suficiente. O sea, para mí, que sea una entropía, tiene que tener esos tres axiomas y yo tengo que saber cómo componer los sistemas. Esto es mi personal definición entonces si añades esto con, po con posaviti o débil o incluso mejor que sea fuerte entonces estamos en esas dos clases seguramente si relacas algo de esto tranquilamente nos escapamos obviamente ¿no? eso es sí, seguro en el desarrollo histórico bueno esto es mostrar ejemplos ¿no? que publicaban artículos y entropía no sé cada uno bautizaba como entropía cualquier función que se le ocurría entonces uh -huh. eh, Aquí se ha visto una manera de sistematizar el concepto de entropía, es una definición axiomática. Entonces, ahora ya nadie puede decir, ¿eh? me invento la entropía de Fulanito. O sea, a su hijo le puede llamar como quiera, pero esto, esto no. o la sea, entropía se cumple. Es nuevo cuarto axioma. Se los axiomas. Bueno, el cuarto axioma es una generalización de la diversidad la identidad, si no me equivoco, lo cumplen todos los sistemas eh, uh -huh. ergódicos es cierto, ¿no? Uh -huh. Diría que pero sí. si un sistema no es ergódico, entonces no uh -huh. todo visita todos los estados de los pasos sí, pasos, entonces no, tenemos estas situaciones el caso en un principio uh -huh. de, de, de salis, ¿no? sí de, salis sí que describía de sí. sistemas no ergódicos, no los ergódicos efectivamente sí que, sí que visitan todo el... efectivamente o sea, no. bueno, entonces únicamente, eh, hay, por cierto hay unas preguntas no, solo añadir una cosa porque has hablado sobre la composibilidad estricta, uh -huh. que es cuando se cumple para cualquier distribución de probabilidades, y la débil, que es solo para las distribuciones equiprobables, donde uniformes. ¿no? Entonces, eh, nuevamente, si el sistema está en equilibrio, entonces asintóticamente se dedica a la propiedad de equipartición del uh -huh. sistema, uh -huh. sí, los claro. microestados. Sí. aproximadamente son equiprobables sí, ¿no? sí, claro. con lo cual sería lo mismo que en principio, asintóticamente todo sistema que esté en equilibrio cumpliría uh -huh. eh, débilmente eh, cumpliría sí, la, la... Y, y por eso efectivamente la entropía de tipo ¿no? tres tiene en su sentido obviamente, ¿no? porque la distribución uniforme es quizás la más, una de las más importantes, más interesantes físicamente, justo por, por esta razón porque entonces sí que es importante la, la noción pero obviamente si uno puede trabajar con cualquier distribución por ejemplo en información yo podría trabajar con cualquier distribución de probabilidad entonces que, la que no sea la uniforme ¿no? Que la información sistemas termodinámicos eh, sí sería, es, sería claro trabajar sí. Sobre sí efectivamente la, aquí la, la motivación última y primera es la teoría de la información no es la termodinámica la verdad pues nada, eh, más preguntas. Pues le damos otra vez las gracias a los